¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Overwatch y vamos a jugar una partida de héroes misteriosos. A ver quién nos toca. Eh, he jugado ya una, me ha tocado eh, el vaquero, así que espero no tener la mala suerte que me toque a alguien, a alguien loco. Eso sí, me ha tocado ya partida empezada, así que vamos a ello. Eh, una partidita, una partidita pequeña de Overwatch. Vamos a ver a quién podemos reventar A ver a quién podemos reventar por ahí detrás Escucho disparos Bueno, Overwatch 2 está ya a puntito de caramelo Nos quedamos por aquí Opa, ¿quién me dispara? Toma, pilla esa Bueno, de momento un poquito absurdo el dispararle Bueno, de momento bien Vamos a romper el escudo Vamos a reventar Ahí está, lo reventamos Perfecto, te intento curar Ahora cuando se te quite... Bueno, me curo yo de momento, ¿no? Vale, perfecto, eso destruido Vale, han cambiado el retroceso Del arma esta y diréis, Pablo? Lo han, lo han cambiado así ya Bastante tiempo, ¿no? Pero Yo qué sé Para mí... Es que hace mucho tiempo que no juego, entonces Uf. Muy buena Crack Vale, cuidado por aquí. No se cura. Bueno, me voy a curar yo. No ha he hecho falta. Ah, bueno, sí ha he hecho falta al final. ¡Uh! Y me mato Y me mato Vale, son héroes misterioso, es verdad. No me he acordado. Ah, mira, qué asquerosa. Después está ahí una trampilla. Bueno, si os gusta Overwatch y queréis ver un poquito de contenido en el canal, o más bien directitos, que podría hacer... Pues, no sé, dejad un buen like, comentármelo y demás Estamos ahora con Fara, este juego a mí me gusta mucho eh. Sobre todo jugar con gente, con amigos y tal, eh, sería la leche, ¿no? 3, 2, 1, ya Vamos a echarla para acá, perfecto, buena equipo Vamos a intentar darle, fallamos toda Quería que se iba a mover a la derecha, ok, ok Y vamos para arriba ¡Me cago en la mierda esta, tú! Vale, por si sale, no sale Y por aquí sale alguien Cuidado con esa Vámonos, vámonos Uy, qué manco, Pablo Uy, qué manco, uy, qué manco Vamos a curarnos Aprovechamos la curita Ahí le damos, muy buena Muy buena Nada, pues... La... El equipo contrario se ha alargado, vamos a echarnos otra que ha durado esta 3 minutos, además partida empezada. Así que venga, vamos a ello, salimos y vamos a ver quién nos toca ahora. Como digo, he estado jugando unas partidas, me he bastante, así que he dicho, vamos a relajarnos un poco. Vamos a borrar esa grabación porque ha sido increíble, así que ahora estoy ya más relajado. Y, y vamos a jugar de nuevo. Me ha tocado Macri como dos veces seguida, bueno no seguida, pero en la misma partida, o sea... Locuras, ¿vale? Locuras porque Macri es un héroe de mi top héroe que no me gusta, ¿no? Y entonces que me toque Macri, Willowmaker o, o Hanzo o Genji, pues me toca un poco la moral, ¿no? Sobre todo cuando me toca varias veces. Y bueno, como me han tocado en la anterior partida, en las anteriores tres partidas varias veces, pues mira, ahora no me tocan. Lo hemos eliminado, ¿no? El cupo. Así que mira, bien. Vamos a intentar defender con... Ringheart. Y bueno, este juego a mí me gusta mucho Lo que pasa que, bueno, hace tiempo, hace mucho tiempo que no juego Porque me satura, ¿vale? La gente me satura, se, sole, se solían ir de las partidas competitivas, insultos, etcétera Entonces, en ese sentido, 3-2-1 ya Uy Uy, ha faltado bastante, en verdad Aquí igual hago un poco el loco, ¿eh? Aquí igual hago un poco el loco Casi no, que me voy al río. Mierda, tío. Creía que me daba tiempo. Qué mala puntería, Pablo. Vale, vale, vale. ¿Qué haces? Que se me va la olla. Vale, este está muerto. La torreta todavía no me la ha podido cargar. Vamos a ver por aquí cómo estamos. La torreta, imposible cargármela, ¿eh? Te he visto, campeón. No le he dado, tío. Se me ha quedado en la columna. Bueno, han pillado el punto y ni me he dado cuenta, la verdad. Vamos a intentar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le hemos dado, bien. Y ahora por detrás... Y no me lo cargo, tío. O sea, y no lo atrapo, es lo que quiero decir. Bueno, ok. Está bien, así cambiamos un poco. Es verdad que teníamos ya la ulti, pero bueno. Así cambiamos un poquito de héroe. Y a ver qué nos toca, ¿no? que A ver, yo traigo estas partidas para que nos ca para intentar jugar con los con héroes diferentes y tal. Y que los veáis un poco, ¿no? Porque hace mucho, mucho tiempo. Por desgracia, ahora ya no tenemos ningún Renhan en la partida. Antes teníamos dos. Uno de ellos era yo. Y... Mmm, y nos vendría ahora muy bien con el... Con el colega este. De hecho, es que lo vamos a perder. Lo vamos a perder esto. Vamos. ¡Abandonen el barco! ¡Me voy! A ver si pillo ulti o algo. Estaría bien. Lo que pasa es que ahora mismo es que no tengo ninguna zona. En plan... No, no, no, es que muero Es que muero Es que está bastión ya ahí. Hay, eh, hay dos bastion No puedo Han tocado una Mei Pero la Mei creo que no está haciendo nada Bueno, esto está, esto está perdidísimo Vamos a intentar ganar la segunda y la tercera Y ya está, a ver si nos toca alguien Más interesante, ¿no? También es verdad que a lo mejor hemos perdido el... Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Hemos perdido la primera ronda Vamos a por la segunda, como digo, si la perdemos Pues hemos perdido, pero si la ganamos Pues ronda definitiva Y vamos a ello, así que ahora nos tocará Otro héroe, la cual Es Widowmaker, ya sabéis que los Héroes que van así, la han acercado Un poco, o se me va a mi lado, ya la noto Raro, Widowmaker he dicho Ash, vale, la compañera De Ash Han cambiado al, al personaje Esto un poco, no yo creo que sí. Teníamos esto, ¡boom! Y teníamos la escopetilla, ¿vale? Recordando un poquito de cosas. Vale, ok. Muy bien. Pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por aquí. A ver, técnicamente podríamos incluso subirnos a esta parte, ¿no? E intentar disparar un poquito... ...un poquito desde las alturas... ...lo que pasa... ...que yo no soy para nada bueno... ...joder colega... ...y me das... ...bueno, esa te he dado... ...pero como si no le hubiese dado, ¿no? <risa> Matarme ya, por favor... ...no se me da para nada bien este personaje, ¿sabes? ...con el tema de francotirador... ...y demás, o sea, es que no... ...es... ...mi top 5... Está dentro Vale, vamos a ver con este qué tal Este ya es el mejorcito Vamos a intentar poner curas Sobre todo ahora mismo Sobre todo ahora mismo aquí Y vamos a intentar ganar ya esto Porque Buenísima Bueno, vamos a curarnos No hemos curado, ¿no? Vale, sí No me entero de nada Buah, complicado Buenísima Ahora es el momento de matar a este tío No, tío, lo han hecho muy bien Nada, lo, lo están haciendo muy bien el equipo contrario. Yo no tanto, pero bueno. Se hace lo que se puede. Vale. Muérete ya, por favor. Tío, otra vez lo han hecho muy bien. Me cago en la puta, Pablo, qué inútil Bueno, pues acabamos de morir otra vez con el 98% y, y yo no sé Mi equipo como cojones no ha podido avanzar De verdad Bueno, un equipo malo O lo que sea, yo también, ¿eh? Yo también. Yo no he tenido buenos héroes Para esta partida, la verdad Pero bueno, vamos a por otra Y lo finalizamos ahí, ¿no? Una Otra partiduti Rapiduti de héroes misteriosos Y ya está eh, No sé muy bien lo que ha pasado, la verdad es que yo he ido muy a lo mío He puesto curas, pero no la han utilizado Blizzard War, un mapa que también me mola bastante Ahí estamos, Hansu. Mira que hay héroes, eh Mira que hay héroes Mira que hay héroes, colega Pero bueno ¿Qué quieres que haga? Antes tiré un hedge Bueno, bueno, bueno, bueno el hedge que le tiré a uno Con Hansu. En mi primera partida eh, fue increíble Fue increíble Vamos a ponerlo ahí, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Justo se baja. No le da. Vale, buena algo algo lo han revivido pero bueno ve lo que está oculto buena Vamos, vamos. ¿Cómo va eso, tío? Ups, bueno, he muerto justo con la ulti. Yo soy muy de morir justo cuando tengo la ulti, gente. Pero bueno, eh, son cosas que, que, que bueno, no se me dan bien el Hanso, tío, lo odio. Y apenas lo uso. Pero bueno, vamos con Diva, un poquito más cómodo con ella, aunque me revienten igual. Y vamos a ver si podemos llegar para aguantar aquí, pero no somos nadie, ¿no? Literal. ¡Uf! Vaya paliza que me van a pegar ahora mismo. Vamos a intentar sobrevivir como podamos Y vamos a intentar matar Vale, nos colocamos esto ya Ahora sí que sí Vale, nos quedamos aquí arriba Joder ¿Nos curamos o no? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos? Nos quedamos aquí, agachadito. Ahora ¿Vamos? Madre mía, sobreviviendo Sobreviviendo como puedo Sobreviviendo como puedo, tú Increíble, maravilloso, espléndido, glorioso. Vamos a curarnos. Vamos a ir por arriba. Ahí está. Y reventamos. Mierda. Bueno, hemos hecho daño, ¿no? Hemos hecho daño. Hemos sobrevivido como hemos podido y hemos aguantado ahí más o menos en la puerta. Que no sé ni cómo lo he hecho. Que por cierto, le he estado dando el control para agacharme. Y que no me vieran. Y era con el, con el alt. Pero bueno, ahora somos más de curar, ¿no? Así que venga. A curar se ha dicho y a potenciar. A ver si podemos llegar. Porque es lo típico de que, como siempre, no llego a ver a nadie cuando quiero yo curar a alguien. Ahí está, gracias. Revienta, revienta. Joder, qué manco eres, amigo Vale Venga, revienta Revienta, reventad la, la, la orisa esta está empanada, ¿eh? La orisa está empanada, colega La orisa está empanadísima Pero bueno le da para lo de potenciar y no sé, se ha puesto a disparar a otra persona cuando tenía diva al lado, tío. Pero bueno, Sigma, Ish, Es que hace mucho tiempo que no juego, tío. Y con este héroe jugué muy poco, pero bueno. Además, esto tiene muy poco alcance, alcance, alcance, realmente. Pero bueno. Vale, el 1 tira piedra, pim pam... Vale, pon tú la barrera ahora, te toca, amigo Bueno, amigo Ahí no hay nadie, ¿no? No sé por qué creía que había alguien Joder, que manco, Pablo, por Dios Muy bien Mercy, pero claro, es que si nadie se carga a May, que diga Si nadie se carga a May, pues pilla la ulti, claro, es lo que tiene Y su ulti, si la... se niata. Top 5, tío, ¿ya? ya ya, casi que me han... Falta Widowmaker, ¿sabes? Eh, me estoy equivocando y estoy dándole a otro, ¿sabes? ¿Vale? Buena, vamos Vamos, vamos, vamos vamos Es que se le ha ido la olla, tío ¿Vale? ¿Van a ir por detrás? Joder, te estoy intentando Dar esto Joder, colega No puedo, tío. Es que me tiene que tocar seniata, de verdad, tío. De verdad me tiene que tocar seniata, tío. De verdad, el puto seniata de mierda. Cualquier otro coño, hasta Widomaker incluso, tío. No, seniata, el puto mierda es seniata, tronco. Joder, porque siempre tengo la mala suerte, tío. No me podía tocar otro puto héroe, tío. De verdad, es que siempre es increíble como en héroes misteriosos siempre me tocan los más. Los, los cinco héroes que más odio, pues me tocan. Es increíble. Es increíble, tío. Pero bueno. La partida de esta ha sido la mía. Manda cojones. La siguiente partida comienza en 27 segundos. No vamos a echarnos otra. Eh, esta no. Esta de aquí. La última ya. Ahora sí que sí. Y, y creo que está bien, ¿no? Eh, yo creo que sí. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. O sea, hace meses y meses y meses que no juego, ¿eh? Es una locura el tiempo que hace que no juego. O sea, es que... O sea, desde el año pasado mínimo. Desde, desde Navidades mínimo mínimo. Y no sé si en Navidades jugué o algo. Aquí me gusta jugar mucho con Mei en defensa. Y en ataque, en verdad, también. Es que Mei me parece buena todo el rato. Pero bueno, en esta partida vamos a reventar, gente. Ya veréis. Mírala, mírala con el oso. A tope. Habrán quitado comentarios de... Bueno, no. no. no. Claro que no. En fin. Bueno, si os está gustando, ya sabéis, dejad un buen like. Podéis comentar... Mira, qué guapo, ¿eh? Cómo dispara la Valgeria. Eh, podéis dejar eso en comentarios y jugaremos en directo y demás. Que creo que puede ser divertido. Además, verme la cara de, de, de, de puro odio, ¿sabes? Eh, cabreado y tal, también puede ser gracioso. Pero bueno. Vamos a mover la carga porque si no la muevo yo, creo que no la va a mover nadie. Vamos a darle por ahí, vamos a darle por ahí también. Y vamos a... Bueno, ese tío no se acerca para nada Vale, vale, vale Ponemos esto, ahí, perfecto Cuidado con... Joder, cuántos hay, tú Intentamos cubrir Joder, me está costando esto Porque no estoy teniendo nada de puntería eh. Muertísima, bueno, creo que va a ser mejor morir eh, ¿Cuántas mails tienen? Tienen una solo, pero parece que son cuatro tú Porque nadie se carga Mei No sé la gente que hace, la verdad Bueno, y me toca el ocio. En fin, vamos a intentar mover la carga, como digo No me estoy enterando de nada, ¿sabes? No me estoy enterando... Ahora mismo estoy loco Vale, más o menos Venga, curamos, curamos Ahí está, bien Madre mía Bueno, intentando curar, ¿no? Yo me he curado, así que guay Es que no pillo bien el, el ritmo, ¿sabes? Nunca mejor dicho. No pierdo. No, no pillo bien el, el ritmo. Bueno, mejor morir, ¿eh? La verdad, no me he suicidado queriendo. Pero tampoco he intentado no morir, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin. Es que no. Ahora mismo es que no es el héroe, ¿eh, tío. Mm. Tiene que tocarle Mei al, al compañero. ¿Y este? ¿Y este qué hace ahí, tío? ¡Qué mal, Pablo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Va! Bueno, se ha encargado el bastión, ¿no? Sí, perfecto Buena equipo, buena, a ver si espabilamos, ¿eh? Mira, un personaje que está un poquito mejor para mi gusto Podemos intentar defender y todo el rollo Eh, ¿por qué no me ha salido? Le he dado el uno y no me ha ido, tío De momento vamos a curarnos tienes tu medicina? Ah. Esto? No me estoy enterando de nada, ¿qué pasa, colega? Me siento super noob, tío, me siento super manco. No me estoy enterando de nada, colega, pero de nada. ¿Y la Mei? Bueno, ¿qué es que es el que faltaba? Kenji, tío? ¿Me puedes tocar un héroe normalito, tío? no, me, me, no me, me pueden dejar de Tocar todo el rato ¡Joder! Estoy hasta los huevos, tío, de que me toquen Putos héroes que no quiero, tío ¡Joder! Es que hay Treinta y tantos y me tocan siempre los mismos, tío Genji, Hanzo Widowmaker, la otra del francotirador Y yo, Seniata, Ya está, es que me da igual que me toque cualquier otro Mira, por fin me ha tocado la tía esta ¿Sabes? Vamos a empezar a reventar ya Ahora sí que sí Equipo, necesito que vengáis bien. No, no, no, no la líes, no la líes, Pablo, no la líes. Gracias. Muy bien, Pablo Eh, hola No me estoy enterando de en nada, tío Me cago en la puta, vamos a perder Vamos a perder una partida fácil, tío Por los putos héroes de mierda que me han tocado Tronco, vaya puto héroes de mierda Que me han tocado, ¿cuáles han sido? les quiero verlos ¿Cuáles han sido, tío? ¿Cómo los veo? Tío, y a los otros, me la han tocado Dos o tres veces Mei, tío Me han tocado el Bastion también para defender Y yo, vaya puta mierda Y además no me estaba enterando de nada, me voy a echar otra Quiero terminar bien, tío, una partida ¿Qué me ha tocado? ¿Puedo ver lo que me ha tocado, tío? ¿O no puedo verlo? A lo mejor lo veo ahora, ¿no? A ver, ahora aparece, creo Madre mía lo que tarda en que parezca eh, Vale, que sí, muy bonito esto Vale, me ha tocado Saria, Lucio Torbio, Ana Genji, Orisa Orisa, que me ha, ha, estaba bien Orisa Saria en parte también Lucio, es que ahí no podía hacer nada Es que en fin, de goa Ah en fin, ¿qué se le va a hacer, no? Vamos a por la última, espero que esta salga bien Yo no sé para qué hablo diciendo, nada, esta va a ser una buena partida A tomar por culo Me han reventado, además La técnica que yo utilizo también en defensa Que es poner a Mei justo ahí en la esquina Congelando a todo el mundo Y a Mei, hemos tardado la misma vida En cargárnosla, o sea que que encima luego le toque otra vez y, y, y juegue bien. Porque si juega mal... Nada, otra vez el puto calvo de mierda, tío. ¿Sabéis las probabilidades que hay que me toque... Uno de los cinco héroes que no quiero que me toquen cuando somos 30. Y me vuelven a tocar, y me vuelven a tocar, y me vuelven a tocar, tío. Es que no habéis visto antes las anteriores partidas donde me ha tocado Hanso Me ha tocado eh, Macri dos o tres veces. Eh, me ha tocado también el calvo este. O sea... Tío, es que de verdad Ya podría tocarme cualquier otro Es que cualquier otro, mira, de los que están aquí Cualquiera Menos el que tengo De todos los que están aquí Cualquiera menos de los que tengo, pero no, me tiene que tocar este Crack Y me matan de una Vámonos, tampoco es lo que quiero yo ¿vale? No quiero que me maten de una, me cago en todo cuando juego con alguien, pues intento jugar a lo mejor que pueda, ¿no? Y pocas veces me suicido. ¿Lo ves? Si es que es increíble Si es que es increíble Es que es increíble, tío La mala suerte que tengo Es increíble Me toca todo el rato los héroes estos, tío Los que son de puta puntería yo, por pues, me soldier Yo qué sé ¿No? El siguiente héroe, que, es, que ¿quién va a ser? Eh, Widowmaker o, o, o Genji, ¿no? Es que luego lo muestro, luego lo muestro Luego voy a mostrar todos los héroes que hay, tío Joder, colega con la mierda de la escopetilla esta Bueno Yo necesito curarme un poco Ahora que lo dices ¿Tenemos vida o algo? Sí Vámonos para atrás, madre mía. Hay que, hay que, hay que aguantar aquí. Vale, gracias Buena esa Quería darle la cabeza, la verdad, pero... Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Creía que era un malo, tío Venga, que arda fuego Es que de Hanso tío, qué asco me da, Hanso, De verdad No avanzan, tío, el equipo contrario es una mierda Vale Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Que te revientan vale, cuidado con el vale, cuidadito eh vamos a poner eso por ahí bueno, estupendo buena esa ahí está, buena esa también vale, bien, bien, bien, bien por ahí arriba no hay nadie y por aquí, por la ventanita vale, buena Vamos a intentar atacar aquí, aunque estoy bastante mal Esa le vamos, esa también, esa también Esa no Vale Gracias Como digo, o sea, no se me da bien Este personaje Pero tío, o sea, no me gusta La verdad, las cosas como son Buenísima esa Pero el tema es que Yo qué sé, tío, si lo juego pues lo intento ¿Sabes? No sé ni dónde estoy apuntando si sí, lo juego al menos, intento, ¿sabes? Intento ganar o lo que sea. Intento que no me maten a no ser que sea lo, el límite, ¿no? No, esta no. Me voy a echar otra más, ¿sí? ¿eh? Yo siempre digo la última, la última, pero al final me enrollo. Pero bueno, es que los planes se me han ido un poco a tomar por culo. En verdad iba a echarme una partida de 10, 12, 15 minutos como mucho, pero al final se me ha cancelado una cosilla, así que... Voy a intentar echarme otra A ver si me toca algún personaje diferente Que por cierto, no me va a dar tiempo ya Porque es lo típico eh, ¿Dónde está la galería de héroes? Aquí está, vale, de todos estos Fijaos todos los que hay, ¿eh? pues prácticamente Me da igual, cualquiera Menos 5 o 6 Por ejemplo, este héroe, ¿qué pasa? ¿Lo odio? No, me encanta, vale Este héroe está muy bien, lo único que soy iléxico Así que, ok Eso es esto, esto es esto Tal Vale, y entonces el control no va Pero esto sí Vale, debería yo cambiar Bueno, bueno, bueno El lagueo que me acaba de dar, ¿no? Eh, controles bien. Movimiento, adelante, tal Agacharse Alternar al agacharse Control Ya está, hecho Luego teníamos otra cosa de eh, Comunicación Había una cosa que no estaba Interactuar Este, por ejemplo Vamos a darle a F Vale, mucho mejor Vale, vamos a curar un poquito Que de eso se trata Es que es gilipollas Para qué se va para allá Este también es tontito, pero bueno Vale, como veis vosotros, la torreta ¿Se cura la torreta? No lo sé Vamos a curar a todos Vale, cuidado compañero Voy a poner esto Porque me estoy rayando un poquito Joder, Pablo Qué manquedad, tío Teníamos un buen héroe para pff, Defender y atacar y todo el rollo Pero es que, es que no Me falta, me falta jugar más Me faltan reflejos Me falta espabilarme un poco, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí al enano Vamos a intentarlo hacerlo mejor con él No me molesta jugar con el enano Pero Algunas veces, si me toca en En momentos que no debería Pues... Pues sí que me fastidia un poco, ¿no? Pero bueno, no es la ocasión Así que... Joder, vamos a curarnos Si podemos, 3, 2, 1 y... Bueno, muertísimo, da igual No me entero con el enano, ¿eh? Es que cambiaron las cosas Antes tiraba chapas y tal Es que hace muchos mucho tiempo que no juego, tío y la vez que jugué, jugaba solo Mei Entonces, bueno Es que es lo que os digo, no es lo que os digo Es que yo soy puto gafe Yo soy, yo soy puto gafe, gente Es que es de risa, es que siempre me toca este tipo de héroe. Canso puede ser el héroe que más odie Junto a, a su hermano, ¿no? O sea, es, es increíble Pero bueno Ve lo que está Además, no sé ni siquiera si las flechas tienen caída. Que creo que no. Creo que las flechas no tienen caída. ¿Dónde? No lo he visto. No lo he visto. Bueno, mira, me alegro que me haya matado, la verdad. A ver si me sale un héroe totalmente diferente a los que me han salido ya, tío. Por favor, se lo pido eso. Mira, por ejemplo, Bastion. Ok. Tenemos Orisa, Tenemos a una. ¿Vale? Pues vamos a intentar ponernos detrás. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Me voy para atrás un poquito Y reventamos No veo nada, no veo nada Buena esa Vete, vete, vete, vete de aquí, amigo Vete de aquí, compañero Vete de aquí Bueno, doble nada, ¿no? Vente para acá, Orisa, anda Vamos a flanquear un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Ah, vale, que creía que... Creía que estaba... Joder, creía que estaba Orisa aquí al lado, tío Y creía que Orisa estaba disparando a la... Bueno Estoy muertísimo, ¿eh? Ay, venga, a ver si podemos ahora, entre todos. Vale. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. Bien. No hay más torretillas. Estupendo. Y fallo eso. Y al menos mato al puto hanso de mierda. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena por cargarme el puto Hanso. Como lo odio. Pero bueno. Vamos allá. Bueno, otra. Y yo de verdad. Soy putamente gaffe. Pregunto, tío. Es que puedo jugar una partida normal. Que mira que hay. Es que está dentro del top 6. Qué personajes que odio, colega. Nada, tío, como siempre, llego. No había vida por aquí, no, no Muy bien, es que de verdad, tío Es que así no podemos ganar, ¿eh? ¿Lo he pillado? Ah, bueno, es verdad que soy mitad ¿No le hemos dado? Es que soy malísimo, por Dios No me he cargado ni la torreta, tío, por favor Un héroe, uno normal Tío, no, no 200 200 veces lo sé, que odio, tronco Todavía falta Genji Y falta Widowmaker, bien, un héroe Que no es una puta mierda, para mí ¿Vale? Por fin, tío, es increíble A ver si podemos hacer ahora algo Joder, complicado lo veo Con la puta, tiene que venir alguien y no tengo Nadie detrás, los de delante están muertos Es, es, es el timing justo Tío, encima, tronco, joder El timing justo, no, otra vez Y yo, tío, ¿puedo, ¿puedo tener más mala suerte? ¿O qué pasa? Me tenía que haber ido En la primera partida, tío, es que de verdad Es que de verdad, es increíble Es que de verdad me está tocando la polla el juego este Que flipa siempre igual con los mismos putos héroes de mierda Que siempre me, me tocan los mismos, tío Es que es increíble la mala suerte que tengo, hostia Es increíble Joder, y otra vez me toca otra que ya me ha tocado, tío Joder, no me ha tocado Junkra No me ha tocado eh, muchos más, tío Que a ver, que esta está bien, ¿sabes? No veo nada no veo nada, no veo nada, no veo nada Y justo cuando veo está ahí el puto bastión Me cago en la puta ahora muriendo todo el rato, tío Porque estoy todo Pero bueno, al menos Al menos no por el equipo al, al me... Mira, una rata, no me había tocado nunca La puta rata, por ejemplo Coño, ya era hora, ¿no? Que me tocara la puta rata Es que qué asco de, de, de peña, tú Es que no puedo hacer nada, tío Con estos putos personajes de mierda A ver si me toca a alguien interesante, tío Que pueda hacer algo Y el equipo tampoco es que haga nada Entonces, es que está El equipo contrario está perfecto, tío Mira, un, un héroe que tampoco me había tocado Por fin, a ver si con este puedo reventar Estaría bien, pero es que claro Me lo dan ya cuando quedan 30 segundos ¿Sabes? Cuando quedan ya 30 segundos Es que manda huevos Manda huevos Bueno, y este me pilla así Como el que no quiere la cosa Todo lo... Todo. El equipo contrario contra mí, tío Todo el equipo contrario Mi equipo no sé dónde está es que así es imposible y yo ¡Qué puta mala suerte de partida, tío! Ya me podría haber tocado este... Es que, es que habéis visto los personajes que me están tocando. ¡Hostia puta! Que es de locos la mala suerte que tengo. Mira todos los personajes que hay, yo Todos los putos personajes que hay. Y, y me tienen que tocar los cinco putos mierdas de héroes todo el rato. es que en la anterior partida fue lo mismo. Tío, que estoy de los... Del, del Hanso de, de, de... ¡Su puta madre, tío! Eh, galería de héroes. Mira... Mira, Ash 1, Macri 2, bueno, Cassidy ahora, pero Macri, eh, Hanzo 3, Genji 4, eh, Widowmaker 5 y prácticamente Zeniata eh, 6 y el otro 7. Ya está, ese es el top 7 de cuánto, de cuántos son, de 30 y pico, tío, y solamente un top 7. Y dentro del top 7 tengo un top 3 que lo odio, pues ese top 3 me sale también. Muchísimo Y yo, es que de verdad eh, mei, ¿me ha salido en algún momento? No, no me ha salido en ningún momento Creo Cinco, Es increíble tres, dos, Es increíble uno, ronda uno. Buah, chaval Y es que de verdad, me podrían haber tocado eh, Algún héroe antes, tío Y podríamos haber hecho algo en la partida, tío Pero es que me han tocado todos los héroes de mierda Todos vamos a ver si hacemos algo eh, estaría bien por ejemplo atacar al al Reinhard cuando cuando podamos pero bueno venga Tío, de verdad, es que no hay nadie para matar al Reinhardt Tío, nadie se mete a por él Tío, es que todos son inútiles, de verdad Tío, tenemos al puto Reinhardt Que era el que estaba aguantando con el escudo Nadie es... maker si sí, es que de verdad Es que de verdad, el juego este No me quiere para nada, es increíble Mira, ahora ya sí me puedo teletransportar Es increíble, tío Con los muertos de Panini que corre más que yo, que ha tenido toda la lucky, que no se ha quedado trabado en ningún momento. Yo soy Reinhardt y me quedo trabado todo el rato. Pero eh, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Me hubiese quedado trabado? Vamos, venga, os podéis cargar el puto mierda este. Joder, que tenemos una orisa y todo. Nadie se lo carga. Es increíble. Es increíble lo que ha sobrevivido Y que me matan por detrás Tío, de verdad, es que esto es para pegarle un puñetazo a la pantalla ¿eh? La impotencia que tengo con este juego Como no, normal que lo desinstalara Y esto es una partida random De mierda, de héroes misteriosos Pero es que Es que lo peor Es que lo peor es que En ranque En, rank, en rank es, es igual de chungo Me voy, me voy, me voy, me voy. No puedo hacerlo yo todo. He intentado hacer daño y tal, pero es que... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me toca la rata justo en el momento ya último, como siempre. El, el héroe que más o menos me puede... Podemos hacer algo. Es el último héroe. En, en los 10 últimos segundos, tío. Pero claro, esta rata le ha tocado a lo mejor a otro tío y no ha hecho lo que yo he hecho. Otra vez, Widomaker. Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Que es que es de loco, que quiero una partida normal Pero es que es de loco, que es que es de loco La mala suerte que tengo, que me ha tocado dos veces Uy, maker ya, casi seguidas Tío, que es que es de puto Enfermo Es que esto, eh, no, de verdad ¿Alguien es capaz de, mm, de De De contabilizar el porcentaje De mala suerte o, o las posibilidades que tengo de que me toque Uno de ese top 5 O top 4 Que no quiero que me toque, tío porque es que, de verdad, es increíble Es, es putamente increíble, tío Caos los muertos de panini, hostia Con lo malos que soy, además Joder Me tiene que tocar esos putos héroes de mierda Con lo manco que soy encima, después de no sé cuánto Y otra vez Zenyatta Es que, de verdad, me voy a romper la boca, tío esto es normal Esto es normal, tío Que me estén tocando todo el rato los putos héroes Que más asco me dan, tío Que perdemos Que vamos a perder, tío Si no me dan un héroe normalito, vamos a perder Bueno, mejor En verdad es que me alegro que muera O sea, me alegro muy... ¿Es que ¿Y por qué siempre hay un Mei en mi equipo y no soy yo, tío? ¿Por qué? Bueno, lo típico, que me toque Mei y muera de, de un tiro Joder. Ya, por fin. Un puto héroe que no me da asco, colega. Es increíble. Solamente hay seis y son 36 héroes. O 33 héroes. Vale, a ver qué hacemos, equipo. Ahí este hay que cargárselo ya. Buena. Vale, ¿alguien más por ahí? Sí. Vamos a ir pillando el punto. Venga, otro menos. ¿Lo ¿Ves? Un héroe que no da asco, ya puedo hacer cosas Vale, buena Vale, vamos a intentar retirarlos un poquito Que no ah, Que no avancen, gracias Vale Vale, lo intento tirar No ha servido Rompemos estas cosas Vale, este tío está muertísimo Está muertísimo, está muertísimo, bien Estoy muertísimo yo Me tengo que chocar con todo, gracias Me tengo que puto chocar Me cago en la puta Un puto héroe, ¿sabes? Uno que no me da asco Pues mira lo que hemos conseguido Obtener el... Otra vez Es que de verdad ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para que me toque esto? ¿Es, ¿Hay alguien capaz de pillar la estadística? Me encantaría verla De verdad ¿Cuántas probabilidades hay? Ahora mismo que me toque de nuevo Otro puto ceniata de mierda ¿Habrá un, un 4% o algo? No lo sé ¿eh? No lo sé, tío Pero... Aquí quién curo? No veo gordo Paquete sano, amigo Hackeado, ¿vale? No te choques Vamos, curamos en la medida de, de lo posible... Joder, casi me lo cargo, tío. Pero bueno, es que prefiero cambiarme de héroe. Es que no hago nada con, con Señata, tío. Sí, inútil. Hay gente que da todo el rato disparacos en el cuerpo y en la cabeza. Tío, basta ya, por favor. Que, me, que de verdad esto ya. Es que alguien que me vea se tiene que estar partiendo el culo con esto, tío. Me están tocando todo el rato, putos héroes que odio. Es increíble. Puh. Un poquito de suerte no está mal, eh Tener Vale, buena Buena también No le he dado Bueno, hemos ganado Increíble Eh... Pff. Lo único bueno ahora, para mí, que no lo veo justo para nada, es que ahora viene la nueva ronda y me cambian de héroe. A ver quién me toca. Surprise, Genji a lo mejor. No, mira, uno que no me da puto asco. Bien. Hay trein Ay hay 25 que no me dan puto asco. Bien, bien. Que me haya tocado uno de los 25 y no uno de los 5 que me dan puto asco está bien eso. eh. Está muy bien, pero bueno. Vamos a ello. Seguramente me he hecho una última partida, ¿eh? Lo más seguro Todavía no me ha atacado May Tampoco me ha tocado eh, Esta, bueno, de, de, de curanderos Sí, de curanderos me han tocado unos cuantos, pero no todos, ¿no? Vale, vamos a ver qué tal hacemos Vamos a intentar apoyar aquí al, al Bastion Absorbiendo todo el daño Joder, no, no, no coloco esto bien para nada Ahí Vale, buena No coloco esto para nada bien, ¿eh? Además soy dislésico, quiero hacer esto Vale, buena Joder, es que lo pongo y lo quito, tío Sin querer No, no, no Lo seguimos Es verdad que no lo estaba Creía que era nuestro, tío El objetivo Qué fail, colega Me voy para abajo, ¿eh? Me voy para abajo Que necesitaba vida, tú Y el equipo más o menos Ya estaba llegando Así que No sé si lo he hecho bien o no Lo malo es que están pillando el punto, ¿no? Joder, me revientan Es que no se me da bien este héroe, tío No, no, es que lo, lo, lo normal Es que no se me dé nada Ninguno bien, en verdad bueno, Sin jugar desde hace no sé cuánto tiempo, tío Mierda, de todas formas creo que mejor la muerte ¿eh? Os lo digo en serio, porque no estaba haciendo mucho Lo que estoy haciendo es defender Pero defender no es bueno para atacar el punto Que es lo que tenemos que hacer Tío, de verdad, el que faltaba, tío Estoy hasta los huevos de, de, de, de, de, de... mi mala suerte Es increíble, es increíble, tío No me gusta nada, este es de los peores, tío Para mí es de los peores el, el Genji, tronco Es de los peores, colega, no lo aguanto Pues nada, tronco ¡Venga, dispara! No me lo creo, tío No me lo he cargado, tío Le he hecho el dash y me ha pegado un puñetazo Yo creo que ha habido lag, porque vamos Pero bueno, es que va a ser imposible, tío Me tienen que tocar todos putos héroes de mierda hombre, alguien que no me había tocado en la vida bueno, y se acaba la partida, si es que de verdad por fin me toca un héroe que no me da puto asco también, y bueno, claro se acaba la partida, ¿por qué? pues porque me han tocado todas las putas basuras, tío en todo el rato, todo el puto rato no me puede tocar una un puto héroe normal, hay 33 con que me toque de esos 33, uno, 25 de esos 25 me da igual, pues no, me tocan los otros, tío es increíble es putamente increíble, tío es maldita mente increíble, de verdad Increíble Vamos a echarnos la última, y esta vez de verdad Y esta vez de verdad, ve, no, de verdad, es que es increíble, tío Las cosas que me pasan a mí, de putos locos De putos locos, Widowmaker, Genji, Hanzo Macri, que es Cassidy Prácticamente eso lo jodio Luego está Ash Bueno, Seniata también ¿Y quién más? Realmente, ¿quién más? Me dan igual ya el resto que me toque, ¿no? Es que el resto que me toque está bien. Pero claro, eh, me toca Sigma. En esta partida que estoy defendiendo, no puedo avanzar, no sé qué, tío. Pues a lo mejor me hubiese venido mejor una Fara, un Reaper, un Reinhardt, un Roazgoth, una Orisa, una Moira, una Mercy, una Mei, Lucio. Bueno, ahí hay. Un Junkrat. Ana incluso mejor. Batips, eh, muchísimo mejor una Brigitte, Bastion eh, cualquiera prácticamente tío, y no, es que me tocan un, una simetra incluso, también mejor una sombra igual, a lo mejor no hubiese sido mejor pero tío, cualquier otro héroe me hubiese venido mejor y me ponen siempre los peores, tío, es increíble es increíble la mala puta suerte, última partida a ver cómo hombre, último... increíble última partida me la toca Mel. vamos a intentar, ya verás cómo muero no sé de una flecha en la cabeza Me lo veo venir Un Hanso contrario me pega una flecha sin querer En la cabeza y, muer, y muerto O eso O Widomaker o algo así Ya verás qué gracia Jeje je. Yo la verdad es que prefiero que me den a Mei eh, Cuando ya está más avanzada la partida, ¿sabes? No al principio, porque aquí lo, lo típico es que jeje, Es que vaya a pillar Pero bueno Venga, vamos a ello, anda A defender A ver, he dicho que esta era la última Pero es que ahora con May me he puesto muy contento No quiero ni salir, no vaya a ser que me den la cabeza Ahí está ¿Alguien más? De momento no están rodeando, ¿no? Parece o sí No lo parece, eh De momento no Pues vamos a ver cómo avanzan por ahí Cuidado con esa, Widow. Ahí está Uy, no le da ese último, ¿eh? Ahí está Es que nos ha curado, amiga Es que eres muy loca Ahí está, perfecto Ya vamos recuperando un poco la puntería con Mei ¿eh? Vale Bien Bien, bien, bien, bien, vale, cuidado detrás, que me ha parecido escuchar algo, ¿no? ¿No? Bueno, no vemos ahora ninguna. Se mueven totalmente aleatorios. Todo destruido, genial, así me gusta. Venga, estate quietecito, amigo. Vale, bien, bien, bien. Un poquito mejor, tío. Por fin una partida. Joder, no le doy ni una, ¿eh? ¿Dónde ha caído él? El... No sé dónde están, tío Me estoy rayando con los pasos un poco Vale, tranquilidad Bueno, bien, ¿no? Perdón, compañero, que te lo he quitado Pero bueno, bien Ay, no llego. Vale, de momento guay, ¿no? Vamos a ver por aquí que va a haber uno. Vale, cuidadito. Bloqueamos y ya estaría. Necesito un poquito de cura. No hay nadie con cura, ¿no? Bueno, pues me curo yo solo. Me voy curando yo solito Estamos muy retirados, muy atrasados Pero bueno No pasa nada Voy a intentar ir por aquí, creo yo Qué mal, Pablo Pero bueno, le hemos dado ahí un disparito en la cabeza Vale, tranquilidad Nos cubrimos bien y todo el rollo No le hemos dado de milagro Ese tiene que ser nuestro Bueno, haciendo un poquito de daño. De hielo. Vale, buena. Perfecto. De momento, a ese lo dejamos. Creía que había alguien más por aquí. Pero veo que no. Nos curamos. Y tan tranquilamente. Perfecto, perfecto. ¡No! Y me mató. Vale, para terminar está bien que me haya matado, ¿no? Y de hecho, llevamos una hora y ya estoy un poquito. Hasta los huevos, ¿no? Creo que. Por fin me ha tocado un puto héroe decente. Por fin, después del sufrimiento, tiene que llegar Mei para helar a todo el mundo. Joder, no podía hacer esto un poquito antes en la partida y no tocarme Genji, Seniata, Genji, Seniata. Hanzo y, y Widowmaker Hanzo de nuevo, la otra francotiradora que no. Ash eh, Y prácticamente esos son los héroes que me han tocado Todo el rato y me han estado jodiendo las putas partidas Tío, por favor ¿En cuántas probabilidades había que me tocaran esos héroes? Tío, ¿cuántas? No lo sé, en fin, locura No, lo siguiente, pero bueno En fin, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre Si queréis un poquito más de Este tipo de partidas, pero ya en plan En serio, ya en plan competitivo eh, pues no sé, dejadme un buen like si habéis llegado hasta aquí, comentadlo y lo dicho eh, a mí el juego me gusta mucho si os queréis unir a alguno que tenga el juego en PC y tal, eh, más que bienvenido y a jugar un poquito de temporada, que no sé cuánto le queda a la temporada Acaba en 24 días, o sea que podemos echarnos unos directitos jugando e intentando subir a... No sé, en qué, ¿en qué me pondrán? Entiendo que menos de oro, ¿no? En plata o en bronce o algo así. Pues intentar llegar a oro o a platino, no creo, ni de coña. Pero bueno, depende si estoy solo o con gente, es complicado. Pero bueno, eh, ya partidas en serio puede ser bastante guay. En fin, lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.